Más alto anda, tu sueño alcanza, el fuego en ti te dará el valor, lucha hoy. Y aún sin importarte, ¿qué será? Deja que todo ya ya enciende la llama, ya deja la ver. Mantén ese deseo que tanto tienes de siempre mejorar, nunca dejes tu entusiasmo atrás, sigue luchando, hey, no estás solo, vamos. CONSTA DE VERDALES, Lo admito, fue una mala idea. Leí las historias en internet, debía haber sabido mejor que comprar un cartucho de Nintendo 64 de una tienda extraña en el medio de la nada no era bueno. Pero parecía una tienda promedio. Nada sospechosa, sin carteles espeluznantes o empleados raros. Parecía una tienda de videojuegos que se especializa en aquellos de la vieja escuela. He estado buscando un juego en específico, de Legend of Zelda, Ocarina of Time. Claro, sería más fácil ordenar una copia por pero simplemente no puedo soportar la espera de los envíos por correo. Solo uso ebay si es necesario. Por lo tanto estaba buscando en los estantes o Ocarina of Time, para aquellos que desconocen la abreviatura, pero no hubo suerte. Usualmente pregunto al vendedor si tiene en stock ya que no puedo encontrar lo que busco en los estantes. Ya saben, en caso de haberlo pasado por alto, lo que normalmente hago. Él dijo que tenían una copia muy especial en stock, una versión beta. Estaba tranquilo por fuera, pero totalmente enloquecido por dentro. No podía creer mi suerte. Mi emoción nubló la sensación de sospecha que debería tener, ya sabes, por las historias que se cuentan en internet que he leído acerca de las copias beta compradas en tiendas de extraños. Pero como he dicho, aparte de la ubicación, esta tienda era bastante normal. Compré el juego por 7 dólares y 99 centavos un precio bastante aceptable para un juego de N64, especialmente cuando es un juego de Zelda. Así que me fui a casa para probar mi nueva copia beta. Todo parecía similar al inicio, pero algunas de las texturas eran diferentes. No diferentes en el sentido espeluznante, me refiero a cosas como que la ropa de Link tenía un tono más brillante de verde y menos detallado. Cosas como ese tipo de las que son cambiadas en el último minuto para que se vean mejor. Jugué hasta el templo del agua. Algunas cosas eran bastante graciosas, algunos diálogos diferían de la versión final, piezas de corazón en zonas imposibles para su búsqueda, y cosas así. Pero cuando llegué al Templo del Agua, las cosas comenzaron a tornarse extrañas, algunas ocasiones escuché una risa en la oscuridad, personas gritando y cosas fuera de lo común como esas. Incluso encontré sangre en algunas de las zonas acuáticas. Y entonces, llegué al subjefe, Darglink. Al acercarme a la puerta la risa se tornó más fuerte. Entré en la habitación y boom. De la nada Darling que empujó su espada justo en el pecho de Link y él cayó muerto. La pantalla de mover apareció. Presioné continuar. Aparecí en el bosque Kokiri, lo que era extraño. Por lo general, aparezco en la entrada del templo del agua. Pero lo más extraño fue cuando exploré el bosque Kokiri, y todo el mundo había sido apuñalado en el pecho. La sangre estaba por todas partes, comenzaba a pensar que tal vez los programadores habrían puesto esto en intención de castigo por perder contra Darlink, pero parece un poco rudo. Hablé con un aldeano, que al parecer estaba muriendo. Él dijo, ¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto? Y cayó muerto al suelo. Si trataba de hablar con él de nuevo, solo aparecían tres puntos punto punto punto. Pero luego me di cuenta de algo, Navi se había ido. Decidí hacer una visita al gran árbol deco. Cuando llegué allí, el gran árbol de Ko estaba muerto como siempre, pero parecía triste. Navi estaba allí, flotando. Se veía cansada, pero después de investigar más de cerca, me di cuenta de que sangre goteaba de ella. ¿Por qué? Porque, Link. Se suponía que nos salvarías, entonces su resplandor azul se desvaneció y ella cayó al suelo. Quedé horrorizado. Empecé a creer que tal vez, mientras Link se encontraba noqueado, Dark Link hizo un alboroto a través del bosque y mató a todos. Eso explicaría por qué todo el mundo pensaba que Link mató a todos. Revisé el retoño del árbol de Eko. Estaba marchito. Casi lloré. Y entonces, decidí visitar el Templo del Tiempo. Quería llegar allí usando el preludio de la luz, pero cuando registré en mi inventario, la Ocarina del Tiempo estaba destrozada. En el lugar de la ocarina del tiempo, había una totalmente destrozada. Tuve que caminar hasta el templo. En el camino, todas las poes del campo Irule se habían ido. Todos los árboles estaban en llamas. Era terrible. Quise tocar la melodía del caballo, nombre beta para la canción de Epona, pero recordé que mi ocarina estaba rota. La última vez que había visto a Pona era bastante cerca de Kokiri, así que no tardaría demasiado en llegar. Me acerqué al Pona solo para descubrir que estaba muerta también. Estaba devastado, a pesar de todo era un montón de píxeles en una pantalla. Me acerqué al pueblo del Castillo Irule. El sitio estaba infestado con regelats, pero en lugar de atacarme, parecían temerosos, eso me asustó. Entré al templo del tiempo, y esperando en la cámara sobre el pedestal del tiempo, estaba Darlink en persona. La supuesta fuente de toda esta destrucción. Traté de entrar en la cámara, pero Darling se trasladó fuera de allí y la puerta se cerró. Darling destrozó los tres cristones que abrían la puerta. Con la carina del tiempo rota junto con los cristones, la espada maestra nunca volvería a casa y no pudo viajar en el tiempo para escapar de este mundo retorcido. Darling dijo, Él nunca se escapará, tú eres el siguiente. Esperaba que matara a Link como hizo en el Templo del Agua, así yo podía guardar el juego, salir y deshacerme de este juego. Pero Dark Link se quedó allí. Entonces me di cuenta de que su plan consistía en atrapar a Link en un mundo en el que todos sus seres queridos estuvieran muertos. Él estaba solo allí, no podía escapar. Pero lo que me pareció extraño fue la redacción de Dark Link, él nunca se escapará. Tú eres el siguiente. Pensé que estaba hablando con Link, pero no tenía sentido. Pero entonces caí en cuenta. Me estaba hablando a mí. Traté de tranquilizarme diciéndome que no era más que un personaje de un videojuego. Me quedé mirando la pantalla y de repente, después de dos minutos, Dark Link puso un montón de huesos negros en el suelo. ¿Cómo es posible? Cerré el juego y me fui a la cama. Era muy tarde. A la mañana siguiente, decidí hacer una visita a la casa de mi hermano para hablar con él sobre lo que pasó. Él era mi mejor amigo, no podía pedir un mejor hermano. Cuando llegué allí llamé a la puerta. No hubo respuesta. Volví a llamar. Una vez más, no hubo respuesta. Después de unos cinco minutos, decidí entrar. Supongo que probablemente todavía estaba dormido. Entré en su habitación, para mi horror lo encontré tirado en el suelo, fue apuñalado en el pecho. No podía creer lo que veía. Me puse de pie y lloré durante unos 10 minutos, y luego volví a mi coche para decirles a mi mamá y mi papá lo que pasó. Su casa estaba a pocos kilómetros de mi hermano. Cuando llegué a allí, ni siquiera me molesté en llamar. Entré en su habitación y me aterroricé. Estaban en el suelo con un agujero en el pecho. Sus heridas parecían más frescas que la de mi hermano. Punto. Me imaginé que lo mismo le pasaría a toda mi familia. Estaba devastado. Decidí ir a casa de mi hermana, esperando lo mismo. Pero pensé que si me movía rápido, podría atrapar al responsable y mostrarle lo que sucede cuando la gente se mete conmigo y mi familia. Cuando llegué, la encontré muerta en el suelo. No dejé de llorar desde que encontré a mi hermano. La herida parecía reciente. Fui a su habitación y me sorprendí que encontré un montón de huesos negros. He aprendido algo: no comprar juegos de pequeñas tiendas de en el medio de la nada. No importa cuánto quieras un juego, punto, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Cuando lloras por una.